Sabéis que va a 15 céntimos el kilo, ¿no? Mientras más derrabéis, más ganáis. Aquí la mano es lo que tienen que estar en activa. A 600 kilos apuntamos la peona, ¿vale? Cuando que le cuáis un buchito, ¿verdad? ¿Cómo lo hacéis? ¿Sí? De primera, da mucho miedo. Una cosita, Pero... ¿puedo hablar? ¿Puedo usted sabe que lo que usted está diciendo es ilegal, ¿no? qué? Que lo que usted está diciendo, las condiciones para estas trabajadoras son ilegales, ¿no? ¿Por qué? Porque a destajo no se puede trabajar. Porque a no se puede trabajar y le tiene que apuntar usted la peonada diaria a todas estas personas que vienen aquí a trabajar. Sí, sí. Si vais a abrir aquí un almacén en el que se le va a dar trabajo a la gente porque la gente tiene una necesidad. Yo creo que no es justo que te estéis aprovechando de la gente. Y hay que cumplir el convenio. ¿Usted conoce el convenio del campo? Pero está trabajando a hablar de... A informar a las trabajadoras. A a las trabajadoras. A a los... Y a usted. usted de usted. lo que tiene que pagar. y habla conmigo. ¿Sí? ¿Vale? Aquí tengo el convenio del campo. Si alguna queréis saber las condiciones, ¿Sí? sin problemas, ¿vale? Que estamos aquí para apoyar. Claro, que cómo te va a pagar al día? No, las peonadas no. son tus siete, tus tus siete horas y horas media. Y te pone la plonada sí, y te paga tu pero sueldo. Si tú no, ¿no? le sacas, al hombre lo que tú le tienes que sacarle. Es, que tú, no que, es sacar que tú no le tienes que sacar a ¿Es que le que, que, que, que 20, está... que... 20 cajas? 20 cajas, no. A ver, Ajá, venimos a trabajar. ¿No? no porque tú no tienes que sacar sí. un término de sí, caja. Es que no lo de no Hombre, una seriecita, ¿eh? ¿eh? ¿Qué haces aquí? Nada, a la calle. Venimos a la calle. Lo primero que tenéis que haber hecho es decir, puedo entrar y yo hubiera decidido si entráis o no entráis, ¿vale? Entonces podéis salir de mi casa. Perfecto, Perfectamente. ahora mismo. Muchas gracias por atendernos. ¿eh? Si tenéis alguna duda cualquiera o en algún momento queréis denunciar no. condiciones de trabajo, Lo primero habláis que tenía... con el colectivo de jornalera de Huelva en Lucha, que estamos aquí para que acabe esta explotación que están teniendo... Lo...